Cualquier gatafiera que se quiera hacer la graciosa con el le caigo. Ay, Dios mío, qué tristeza. Se nos está acabando las gavetas en el calendario. Ya estamos en el 19. Eso sí, que siento que en estas navidades me quieren decir algo. Me están mandando mensajes subliminales como que me estoy poniendo vieja. Moisturizer Soft Cream, La Mer. Y tú, voy a ver el video nuevo. Cosas que nos gustan, cosas que compramos, cosas que nos regalan Es decir, gastamos dinero Mis amores, y como siempre decimos cuando vamos a empezar un haul ¡Busca el juguito, el refresquito y las palomitas que nos vamos a divertir! ¡Cantidad, cantidad, cantidad! ¡Vamos a empezar rápido! Aquí se empieza rápido, con una marca fuerte Mis amores, es un vestidito Chanel, es nueva colección Me encanta porque es como... Me recuerda los merolicos, ustedes se acuerdan los vestidos de los merolicos Así como que en las espechas así de navidad Esto es un vestido que no pasa de moda Aunque sea manga larga y sea tejidito y sea así como de merolico No pasa de moda Tiene este sellito por acá, sí está pegado No sé si se pueden dar cuenta que está totalmente pegado Y por debajo tiene como un, es como un t-shirt blanco Así y largo no dice mucho, lo que sí dice Chanel, Chanel Obviamente es todo el tejido Y tiene esto que también es muy Muy de la marca Que son estas chapitas con la doble C De Coco Chanel Yo siento que es un vestido que no pasa de moda No es como que de estas colecciones Que tú dices, wow, es colección invierno Por ejemplo, yo tengo varias cositas de Chanel Que le voy a estar poniendo las fotos ahora mismo Que tiene eh, este una transparencia, una, es como un vestido en transparencia y también es una, una falda en transparencia Pero tiene muñequitos esquiando, obviamente yo no puedo poner eso en marzo ni en junio Eso es para diciembre solamente, enero y quizás febrero Así que eso es lo que me gusta de este vestido Vamos a seguir por aquí mis amores y sé que esto les está llamando la atención Cami, ¿qué tienes en las manos? Mis amores, es una cafetera, es una, no es una cafetera, no es una tetera esto es una tetera. ustedes saben que yo amo el té Y esta que está por acá es de la marca Case Bay Yo amo, amo Case Bay Yo siento que tiene las carteras más innovadoras Miren esto Tiene un imán, miren, tiene un imán La puedes llevar, o sea, yo creo que uno se va a ver muy raro si uno lleva esto así Si uno se aparece en un party así Uno se va a ver muy raro Así que yo te aconsejo que le pongas su soguita No es de temporada, mis amores La cogí en descuento Fui a un outlet y me encantaron los Aule's. <ríe> Acabé en el aule. Mire, se lleva. Yo creo que yo la voy a llevar así siempre. Con esta, con esta soguita. Y quizás me la ponga con un jean. Yo creo que es una cartera. Muy divertida, así que seguramente me lo voy a poner Con un short, un t-shirt, un jean Unos tenis, algo para que no se vea Tan, no sé, no creo que es una cartera Muy elegante, K-Spade tiene carteras Muy elegantes, pero esta para mí No es una de ellas, el nivel de detalle De esta tetera es a otro Vaya, a otro nivel Qué hermosa está, me encanta Y como que tú la ves de lejos y ya sabes Que es como que K-Spade La amo, y si es una cartera qué le vamos a decir, ¡Bienvenida A la familia! Mis amores, por aquí tenemos esta camisa. Esta camisa es una colaboración de Ana María con Atenas. Atenas es una chica que es una influencer. Ella está en la República Dominicana y hizo una colaboración donde sacaron esto. Miren qué cómico está. Es como, esto es como una pechera ves esto te lo puedes poner solo, o sea, yo que ya soy de huevo frito pequeño, me lo puedo poner así y salgo así, o me lo puedo poner quizás con una chaquetica por arriba, o quizás con un tan un top, o con un topecito, pero la idea es que yo me lo voy a poner con esta camisa blanca, me encanta esto de la camisa blanca, estas sobitas aquí las amé, las amé, las amé, la tela súper rica, mis amores, y me encanta que, que puedo apoyar, obviamente, un emprendimiento latino, tanto Ana María como... Atenas, Ay no, es que esto está demasiado cookie Yo lo amé, lo amé, lo amé Y tienen en diferentes, tiene diferentes pecheras Si encuentro las fotos de las pecheras se las voy a poner Y miren, el botón es un cuadradito Y la tela y la calidad está súper, súper genial, mis amores Y este tipo de piezas así que yo compro Sobre todo a diseñadores de Latinoamérica Siempre me gusta acompañarlo también con piezas caras, ¿no? Para darle su valor a las cosas Así que ya saben Para que tengan una idea Vamos a continuar por aquí Y vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar con esto Que está por acá Una cajita Gucci Obviamente en relieve Me encanta cuando las cosas Tienen relieve Mis amores Y son uno Ay no Pero qué perra Total ¿A dónde yo voy Con estos guantes en Miami? No me importa No sé Miren estos guantes O sea Son los guantes Mi amor Y entonces tiene las uñas afuera, sure, para have. cualquier catafiera que se quiera hacer la graciosa con el buche Le caigo ay, Me encanta, o sea, yo me imagino ya haciendo mercado con mis guantes ¿Por qué ella vino con esos guantes al mercado a comprar un poco de yogur? No sé Yo sé que me voy a ver ridícula si me lo pongo aquí en Miami Pero no me importa, mis amores, la moda es para vivirla Y yo creo que yo la vivo muy intensamente Esto está demasiado cool Vamos a seguir con, con esto que está, con esto, con, ay, ay, con esto, con esto Mis amores, Farm Rio ha llegado y me ha sacado a mí de circulación Los amo, amo cada print de ellos Es como que súper fuerte esta tela Es un print de lunitas, estrellitas Tiene esto aquí que me encanta Yo compré el size small para arriba porque yo soy muy finita arriba Ustedes saben que yo perdí los huevos fritos hace como dos años ya y para abajo me compré un vídeo ¡Error! ¿Error? ¿Quién me dijo a mí que yo tengo las nalgas de Kim Kardashian? ¿Quién me dijo a mí que yo era un vídeo Si yo estoy de Morphe Si yo soy un enclenque. Obviamente me queda grande. Vamos a seguir con esto que está por acá, mis amores. Y es una carterita. Es la famosa cartera Fendi. Es de este diseñador que se mudó ahora a Fendi. Está totalmente nueva. Oigan esto. Esta cartera, si tú quieres que se te vea como que súper mega elegante Yo no le pusiera la cadenita, sí la puedes llevar con la cadenita Tiene la F esta de Fendi Y no sé, pero imagínate llegando al funeral de tu ex Vino en tres size Y miren por dentro cómo es con el print de... Defendi, entonces le sacas estas orejitas, las cierras y le puedes poner la soguita. La soguita, mis amores, yo me la pusiera si fuera para algo más casual, pero si es elegante, no sé, no me gustaría con, con la soguita. Ya ustedes me la verán en foto en Instagram, obviamente, y por ahí pueden coger ideas. Pero miren qué cosa más poquita y más bonita. Está demasiado bella. Yo en verdad la quería en un color nude. Y nunca me llegó el color nude estuvo soldado, así que nada, me llevé la negra. Y si es una cartera, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Esta está demasiado bella. Creo que esta la voy a utilizar bastante, bastante en este 2022, Dios me diga. Ya por último, mis amores, pero no menos importante Les tengo este pantaloncito de Chanel Una vez más los puñitos abajo Yo amo los puñitos abajo, mis amores Si usted es canilludo como yo, hágase un favor Cómprese pantalones con puñito. esto te ayuda Este pantaloncito lo compré porque, mire Este pantaloncito me va a servir si me lo pongo con unas boticas y una camisita se va a ver bien Si me lo pongo unos t-shirts y unos tenis se va a ver bien Es un pantalón súper que súper que versátil La tela súper cozy Yo voy a un lugar bien frío Y me encanta porque mire Tiene todos estos pelitos afuera así que te puede enredar en algo Y todavía te va a seguir viendo elegante Porque ya él viene como que con todos sus pelos afuera Así que este pantalón sé que lo van a ver bastante No tiene bolsillo Algo que no me gusta es que no tenga bolsillo Pensé que sí tenía bolsillo Este lo compré en size 36 Todavía hubiera podido ser Todavía hubiera podido hacer una size 34, pero quise estar un poquitico más cómoda. Mi amor y ahora sí vamos a terminar este video. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerda dejarme abajo en los comentarios cuál fue tu artículo favorito de esta noche. ¡Y colorín, El mundo de Camila por bueno, hoy, ¡se ha acabado!